Sí, que yo no me... O sea, como difícilmente me puedo. Me puedo sentir como. como digo, muy identificado. ¿Cómo ¿No? ¿Ah, sí? Eh? Sí, Henry yo se la acabó la vez. Mi hermana misma, por ejemplo. No, mira. Juliana nunca terminó, digamos. igual como te digo, o sea, no me playé porque puede ser cualquier cosa, digamos. O sea, puede ser como algo leve a. No, no creo sea, que será... O sea, el güey que si lo hago estuviera mal, estaría mal el. No mucho, por suerte, pero sí, un par de veces sí, como. Uf. No, no, no, es exactamente igual, igual está todo bien yo, pero yo, yo lo entiendo digamos, yo lo, lo aprecio pero porque yo lo entiendo digamos después no sé si, si esto queda grabado? no Cómpense. Un pequeñito, un pequeñito por la ¡Ah, no! ¿Pero sí capaz que... porque ¿Pero qué? ¿eh? Sí. y what? no ¿Pero esa zapatilla de más un claro parece así eso <risa> <risa> Qué épocas. Mira, culpa, la ve y no, nunca más. Hoy en día sí te puedo decir que eso me parece como una. Hasta te digo una práctica. Algo grave, sí, algo muy muy nefasto, digamos. ¿no? ¿Por qué no? creo que vuelvo a las 5 de la tarde tranca, de estar todo el día ahí en medio de la nada Claro. Bueno. Sí. algunas veces con alguien y que después te ¿cómo se llama? Ha, ha, ha, ha. Ahora, que no. <risa> nada ¿dónde te lo quieres asumir? ¿A esa nomás? más. Nada más. Nada más. Nada más. Eh, esa y nada más. Yo ya un helicóptero. Son 7 kilómetros, amiga. Nada. Y, compañero, ¿y este camino a dónde arranca digamos? Sí. Eh.